Ellos ahora, y que para darle ánimo será, o da ese ánimo a ellos. Y que siguen creyendo, por eso que se han jodido y no quieren copiar. Siguen creyendo que este es un pueblo de indios. Ahora dice el PRM que no, que ellos no pidieron. Y que ellos están casi empatados con el PRM. Oye, le, le di, y no fue peor la pela, oigan bien porque mucha gente parece que por el coronavirus y por la misma compra de cédula no fueron a votar porque el gobierno tiró la información y, y, y, y creó, porque yo conozco gente que iban a votar y dijeron que no, no iban a votar por eso por no pegarse de mucha gente entonces eh, eh, demos un chancecito chino entonces este ellos ahora dicen, sacando unos números, eh, ellos, ¿qué resulta? Porque ellos quieren confundir una cosa con otra. Los pequeños pueblecitos, el que tiene el gobierno, en unas elecciones así, esta gente que no tiene escrúpulos lo ganan. Porque meten todos los recursos, habido y por haber, y compran gente. Y, y, y esos pequeños distritos municipales, que tienen dos votos. Entonces. Pero el PLD debe de decir que perdió Santo Domingo Este. La mayor población del país. Le dieron ahí en Santo Domingo Este que perdió 60 a 30. 30 puntos de diferencia. Manuel Jiménez. Pero el PLD debe decir que perdió Santo Domingo Oeste. Que lo tenían ellos. El PLD debe decir que perdió San Cristóbal que perdió o sea yo estoy hablando de sitios que ellos tenían de sindicatura aquellos de los pueblos más grandes el PLD perdió sí, el PLD perdió eh, Puerto Plata perdió Baní que lo tenían perdió Barahona Perdió acto mayor que lo tenían ellos, pueblo bueno, de, 30, de los 30 municipios más grandes del país, el PLD perdió 20, 20 y pico, o sea, porque con los otros partidos, reformistas y aliados ganaron y la fuerza del pueblo ganaron en San Juan de la Maguana, que eso lo tenían ellos. Eh, perdió, oye el PRM ganó San Pedro de Macorís Que era del PLD O sea perdió ciudades emblemáticas ¿Cómo va a decir el PLD ahora? Pero ustedes saben por qué es eso Ustedes saben por qué el PLD Habilidosamente pero No va a engañar a nadie Se podrán engañar ellos mismos Porque lo de Mayo va a ser peor que lo de ahora con el penco. Ustedes saben por qué, por esto que decía Danilo Medina, lo voy a poner para que ustedes vean. Da Danilo se entrampó con esa palabra.